Ahí está. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Eh, eh, vamos entonces a then. pasar al we'll premio Trayectoria. Eh, como ustedes saben, el premio as Trayectoria es aware. una iniciativa del ACNIC que desde 2009 distinga profesionales 2009, con trayectoria en el ecosistema de Internet de América Latina y el Caribe, the, like promoviendo valores logistic, como la innovación y el impulso de logistic, una visión as común as para el desarrollo de nuestra comunidad, Internet en la región. Como ustedes saben, en 2020, Tuvimos la edición del premio trayectoria 2020 que estamos haciendo ahora cada dos años. Y en aquella ocasión, el jurado del premio trayectoria designó a Lito Ibarra, Rafael Lito Ibarra, como el ganador del premio trayectoria. En aquella ocasión hicimos la ceremonia por Zoom eh, en, con toda la emotividad que pudimos, con toda la ceremonia que pudimos, este, pero nos faltaron los abrazos, nos faltó. Eh, la comunidad nos faltó este, eh, un poco más de, de emoción and, y obviamente faltó entregarle course, el premio físicamente the, así que vamos a aprovechar eh, estamos person. en la ceremonia so del premio are trayectoria are the, 2022 oh, sorry, para hacerle la entrega oficial del premio 2022, trayectoria 2020 who, now, al hito que ganó en aquella ocasión no voy a leer la reseña award. del hito completa el video está TV, en, video en nuestros archivos. Simplemente house, un resumen de lo que comentábamos aquella vez, Delito, que time. es considerado el padre de Internet, Internet en El Salvador. fue protagonista de la conexión del Salvador a el Internet, Salvador y, a Internet. y estuvo a cargo, está a cargo de la administración del dominio a nivel superior correspondiente al punto SV. Ha sido miembro de la Junta Directiva de ICANN, ha sido miembro de la Junta Directiva de la CNIC de 2010 a 2018, fue miembro fundador de la Junta Directiva de Clara y también miembro fundador y en algunos periodos eh, presidente de la CLD. Invitamos a pasar a Rafaelito Ibarra a recibir finalmente su premio trayectoria de 2020. Well, cool. pero nuevo el, no, el aplauso, por favor, para despedir a Lito so, del escenario. Big round of applause for Lito. Con su premio, ahora sí, de presencia. Yes, y también faltaban las fotos en aquella ocasión, había screenshots, pero no screenshots, course, una foto de real is... Bien. Continuamos entonces con el Premio Trayectoria 2022, en línea con la visión de LACNIC de promover una Internet abierta, estable y segura para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Desde su primera edición en 2009, el premio ha sido otorgado a 20 líderes de, de 14 países de la región. muy fuerte, ¿verdad? ¿No? Bueno. Entonces se encuentra entre nosotros algunos de los receptores de ediciones anteriores, se encuentra con nosotros Raúl Echeverría, quien fue reconocido con el premio trayectoria en 2015, Raúl, se encuentra también en este evento precisamente Lito Ibarra, que en su edición 2020 fue quien recibió el premio, quien además... And ha sido inducido al Salón de la Fama de in la Internet Society en alguna edición reciente. Oh. El jurado de la edición 2022 oh. está oh. constituido oh. por un representante oh. del directorio oh. de LACNIC, algunos ganadores del oh. premio de la historia, de otras ediciones, oh. obviamente, oh. académicos oh. y miembros oh. De, oh. La, de la comunidad. Oh. Específicamente, oh. el oh. jurado oh. de esta oh. edición oh. del oh. premio Trayectoria 2022 fueron Alejandro Guzmán, 2022, Alejandro Guzmán Carolina, Carolina Aguirre, Carolina Aguirre, Aguirre Christian O'Flaherty, Max Larson Max Henry, Henry Bernardette Luis, Luis, Edmundo Vitale y Ibarra. Edito Ibarra. El jurado evalúa los logros de profesionales que han fomentado el modelo colaborativo de Internet, y que se han desempeñado en campos como la gobernanza de Internet, en el desarrollo de las capacidades técnicas, la promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet y el impulso de la economía digital en la región. El jurado ha designado... Como ganador del premio trayectoria 2022, of 2022 like a Comisión Glaser. Un aplauso por favor. Guarden un poco de energía para el aplauso, porque voy a leer su semblanza. Eh, eh, es muy importante. Y luego vamos a ver un video, así que vayan acumulando esa energía. Carlos Glaser ha sido un referente permanente en el desarrollo de Internet regional durante los últimos 25 años. Ha jugado un rol fundamental en la creación y consolidación de organizaciones regionales, en la consolidación del Comité Gestor de Internet de Brasil, en el desarrollo institucional de DICBR, en la generación y crecimiento de modelos de gobernanza multistakeholder en Brasil y en la región, en fomentar y fortalecer la presencia latinoamericana en la comunidad global de Internet, y en la promoción de programas de incorporación de jóvenes a la gobernanza de internet sus contribuciones en brasil incluyen entre muchos otros temas el académico fue profesor de la Universidad de Sao Paulo por más de 40 años. Fue coordinador de la red académica del Estado de Sao Paulo de 1996 al 2004. Harmut tuvo un rol fundamental en la formalización del NICBR dentro de FAPESPI y en la creación y consolidación del NICBR como entidad autónoma a principios de los 2000. Su visión fue determinante en la creación de iniciativas como CEPBR, el cual por cierto, está cumpliendo 25 años y es uno de los más antiguos de nuestra región. Y el CETIC.br, además de múltiples iniciativas personales de apoyo a comunidades vulnerables en Brasil. En la región, algunas de sus contribuciones son su participación en el proceso de creación del ACNIC en etapas muy tempranas, previo a la formación, creando condiciones favorables a los acuerdos entre el ACNIC y los registros nacionales preexistentes como Brasil. Registries, liderando as, iniciativas as, de colaboración técnica y económica de, de Brasil, acuerdos que han sido fundamentales para el fundamental éxito de LACNIC. A LACNIC le dedicó muchas horas y alrededor de 20 años, 18 de los cuales como miembro formal del directorio, 16 de ellos como tesorero, participando siempre activamente en más de 160 reuniones del directorio, aportando siempre su misión necesaria para mantener unas finanzas sanas en la institución. In the Glaser, Glaser también se involucró en la, la TLD, la asociación de los STLD de la región y fue parte de su consejo directivo en dos board. periodos. De 2008 a 2012, uh, colaboró en la creación de diversas iniciativas de capacitación en la gobernanza de Internet regional, como el programa Youth Ambassadors de Internet, logrando una participación importante de jóvenes latinoamericanos. En el ámbito global, representó a América Latina y el Consejo de Direcciones del, eh, del ASO, el LA Supporting Organization, en ICANN durante 18 años, 80, yes. fue miembro del Comité yes, de nominaciones so. de ICANN por más American de 7 so. yeah. años, comité, comité a cargo and de definir posiciones de liderazgos en ICANN. Lideró y fue anfitrión de eventos globales, globales de, eventos de eventos globales en América Latina, dándole mayor visibilidad a la comunidad regional y facilitando su participación a, a nuestra comunidad regional dentro de estos eventos. Reunión del IGF Global en Brasil en 2007 y 2015. 2007, 2015, dos reuniones de ICAN en Brasil ICAN en, en 2006, y, 2006, y 2006 y el, 2006, y 2006, el evento y Mundial 2014. 2014 y estoy seguro y que, estoy que sure fue determinante que la terminación del contrato contract contract, de las funciones de Yana eh, que tenía eh, eh, eh, en el rol que tenía Estados Unidos States. En las funciones en de ella, fue asesor de la UNDESA, UNDESA para la organización de los foros de gobernanza de Internet, e Internet del 2007, 2007 al 2018, 2007, 2008, profesor, profesor de la euro, SSIG, the euro SSIG, que, SSIG, que es la Summer School of Internet Governance en Europa. Eh, en Alemania, perdón, del 2009 al 2018, coordinador de la Escuela de Gobernanza de Brasil de 2014 al 2018. Miembro del directorio del Public Interest Registry, registro a cargo del punto org, de 2015 al 2018. En su edición más reciente, fue inducido al Salón de la Fama de Internet de la Internet Society. Su involucramiento y liderazgo en iniciativas de capacitación dentro y fuera de Brasil ha permitido que miles de personas pertenecientes a diversos grupos de interés tengan mayor incidencia y posibilidad de participar activamente en el desarrollo de políticas en la región y en el mundo. Su activa participación en el desarrollo de modelos de múltiples partes interesadas, el multi-stakeholder model, interesadas en la región. Ha contribuido a que muchas organizaciones de la sociedad civil y del sector privado tengan poder a representar los intereses de los sectores en la toma de decisiones. Su liderazgo en la construcción de proyectos de desarrollo y de mejor infraestructura como el desarrollo de los IX donde Brasil tiene un liderazgo a nivel mundial, ha significado una contribución valiosa para que los usuarios accedan a Internet de una manera más eficiente. Su dedicación, su determinación, su visión internacional y su compromiso y su con los modelos de múltiples partes interesadas ha constituido una contribución invalorable en el desarrollo de Internet en América Latina y en la construcción de comunidades regionales. Antes de invitar a Harmut, a pasar, los invito a ustedes primero a que veamos el siguiente video con algunos testimonios de amigos y personas de la comunidad sobre la designación de Harmut como premio trayectoria 2022. Adelante con el video, por favor. Premio trayectoria. El premio distingue a profesionales con trayectoria en el ecosistema de Internet de América Latina y el Caribe, promoviendo valores como la innovación y el impulso de una visión común para el desarrollo de Internet en la región. Desde el año 2009, esta iniciativa de LACNIC destaca los logros de profesionales que han fomentado el modelo colaborativo de Internet y que se han desempeñado en campos como la gobernanza de Internet, en el desarrollo de capacidades técnicas, la promoción del uso y desarrollo de estándares de internet y el impulso de la, de la economía digital en la región. En 2022, 2022 Glaser ha sido la persona reconocida por el jurado de Premio Trayectoria. Eh, mi relación con Hartmut tiene larga data, alrededor de 22 años. Nos conocimos en las primeras reuniones de Icon y junto con otros participantes comenzamos a aceptar la creación de LACNIC y fuimos cofundadores. Es una persona comprometido y leal is, con sus propias convicciones, pero it, también de igual forma a la hora de apoyar o de defender a sus really amigos. Yo diría que es un hacedor. Una persona que contagia con su entusiasmo, con su trabajo con Internet con su creencia en do del Brasil en cenário escenario. El profesor reforzó en em mí el orgullo de nuestro país, país, de sermos brasileños, traziendo esperanza en nuestro povo, algo contrario, político, político, social e econômico atual. O professor, Blazer, o professor Blazer, Blazer, é o brasileiro, brasileiro, mais brasileiro que eu já conheci. How would I describe how would I describe, well, well above all friendly guy, friendly guy. Very relaxed, very very relaxed, friendly, friendly and at the same time, at the same time very, same very time, professional, very competent, competent and competent, knows, how knows how to deliver, how to deliver and how to work. make things work. Ele, Ele muitos in in in in in in iniciativas, iniciativas in in in que in sempre comunidades redor, en la, la permanente, permanente unir la comunidad brasileña, la comunidad brasileña y el resto de, de América Latina, de América Latina, de América Latina, Latina, Latina de habla que hispana, que no siempre se da de forma natural, él ha sido una persona clave para que esto fluya de la mejor manera que la gobernanza no sea solo un eslogan sino una realidad, y su arduo trabajo en lograr que las múltiples partes interesadas tengan un diálogo fecundo que después de mucho tiempo el trabajar el trabajo entre gobiernos y, diferentes, y sector, diferentes sectores de la sociedad fuera Él siempre se orgulhou en decir que estuvo presente en prácticamente todos los eventos de la área, por tanto, a las sus países y elevando la visión del Brasil y de América Latina para estas instituciones. Creo que ha sido muy importante su visión en distintos lugares desde donde él ha desempeñado roles en crear instituciones de la comunidad, de la comunidad técnica de Internet que han tenido impacto en muchos otros ámbitos desarrollo, de desarrollo, de desarrollo, de desarrollo de generación de capacidades, de de capacidades. De really to know each other well, the IGF the IGF to Brazil and he was el he team back in seven 2007, 2007. and seven we es más que que es más que merecido el premio a la trayectoria, premio a la trayectoria que, está que está recibiendo y que siga, y luchando, y que siga por luchando por el progreso de nuestra, progreso región. De nuestra región. Y me ha muy agradecida de coración por haberme dado la oportunidad de contribuir un poco con esa historia. Tantas realizaciones, CGI, CGI, por Parabéns, CGI, você merece ese reconocimiento. Keep on the good work and have many more happy years El nombre del premio es muy apropiado para reconocimiento de este haciendo, por la trayectoria, Pero que no cambies, espero que no cambies y que sigas trabajando que sigas por mucho tiempo más, que, tiempo que, tiempo viendo más, que sigamos teniendo la oportunidad de hacer, juntos, hacer cosas juntos, en distintos en ámbitos, distintos ámbitos. Y, y, y bueno, aquí, aquí, seguiremos, aquí seguiremos disfrutando, este, este, este, disfrutando camino, este camino. Muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias. Invitamos a Harmut Glaser a pasar a recibir el premio trayectoria 2022. Buenas, tard Buenas tardes, a Good todos. Estoy emocionado. I am really touched. I'm really moved. Carolina Missionoki, que Soy yo, soy alemán, soy con cinco años, mi familia cambió de Alemania. When I was five, my family moved from Germany to Brazil. We decided to live in a pesar de haber recibido muchas, muchas invitaciones para trabajar en Europa o Estados Unidos como una persona preocupada con a la sociedad siempre me procuré involucrar en trabajo in social work. cuando tenía 15 When I was 16 años en Brasil gastaba mis fines de semana en trabajando con niños niñas procurando enseñarles algo mejor para su vida better for their lives de I have to study at university, I use my knowledge to give back to my country for everything that I have received, sociales, that's why I have worked, I've done social no work, lugares, not accepting work other places, but back, Soy brasileño. Soy brasileño. Brazilian, It cartera de identidad de Brasil, profesor por muchos professor años en la universidad the y procurando siempre servir a mi país. Y nunca, nunca tenía, never, tenía el sueño de salir de mi país y tener una proyección en América Latina. Pero como la Internet at no tiene internet fronteras, no mis fronteras so pasaron a ser América Latina y al final el mundo. Con mucho, con mucha gratitud. Reconozco que las fronteras para mí nunca fueron una un límite. Pude contribuir para cambiar la internet en in América Latina. Recuerdo de un evento en Costa Rica cuando Raúl y yo representamos América Latina y la apertura del evento. Yo hablé algo así como yo. Un I said like, I have a dream. Y un sueño. Y el ejemplo de Martin, Martin Luther King. Y tenía King un desafío en Estados Unidos para vencer el problema étnico. Y mi desafío fue problems. mencionar que mi sueño era mirar una América to Latina totalmente integrada por Latin la Internet. Latin America, mirar Through the internet Esta That's misión de contribuir para que la internet no, no it, much, internet no tenga más separaciones, no tenga brechas, y que toda América I Latina tenga condiciones no gaps, and for de, Latin de estudar, de se informar y progresar study, a través de la internet. Y este sueño continúa porque aún dream. tenemos. Muchos excluidos so many en Brasil y en todos los otros países in de América Latina. All, in the rest of the y la contribución por varios años que tuvo la oportunidad For por la para LACNIC, mí LACNIC, es un hecho de to, gratitud, to, gratitud por bad, todo lo que I recibí. Thinkful. Nunca procurei riqueza, nunca procurei fortunas, wealth, mas procurei tener protein, amigos, procurei tener personas que podían compartir. La misma visión y la misma visión. Soy muy I grato a so Dios y grato God, a mi familia. Y permitir viajes, muchas viajes, centenas de viajes para contribuir de una forma muy humilde, muy a modesta para una América Latina más integrada Latin y que LACNIC continúe siguiendo de esta forma como estamos haciendo hasta hoy 20 años de suceso. Recuerdo de algunos detalles muy pintorescos. antes de comenzar con la CNIP, reconocido en 2002 LACNIC. en la reunión de in Ikan, en China, en Pasamos tres 4 años trabajando como comité intentando unir este espíritu de tener un sueño y realmente crear algo the para nosotros. Really uh, para América Latina no sería bueno sermos apenas un anexo de aring estados unidos teníamos potencial teníamos condiciones en todos los niveles We de tener nuestro registro regional y esto hoy es una realidad por eso gracias por todo so thank you. Thank you. es mucha is, es mucha como dice, gentileza de You're ustedes so conocer so este mi trabajo, que fue una simple contribución para cambiar América Latina to y Brasil. Tengo hecho esto como dedicación a mi vida, una contribución sincera, nunca esperando un reconocimiento, por eso me siento muy That's honrado why I'm por so todo lo que pasó en este momento. Infelizmente, el papel acepta muchas cosas. This role y todo lo que many, well, Oscar le algo exagerado, algo muy, muy, muy much. fuerte, muchas cosas no, no so corresponden. Pero gracias. Amigos so, de LACNIC, sigo por más algunos años, no sé cuántos, trabajando years, junto con ustedes. No, no estaré presente en todas you. las reuniones por algunos motivos personales. Decidí personal dedicar un poco más de mi tiempo to a mi familia y of a mis nietos, pero sigo. Salgo de las reuniones de Lagnick, pero Lagnick sigue en mi corazón. Gracias por todas las gracias. Thank you. Bueno, pues el aplauso por favor para despedir a entonces a Karmuda el premiado.